Sofía Fernández, usted no sé si irá a Qatar o no, la voy a sumar en esta charla, pero bueno, por lo pronto, si no está Qatar, ¿cómo lo ve Chile? Mire, Qatar cada vez lo veo por televisión, me parece. Pero <risa> por la pantalla, por el celular, pero por pero me han ganado otros, después lo contamos. Pero yo eso. sé que su, tiene un destino muy bueno y favorito porque sí, por siempre por favor. le encanta veranear y es nuestro vecino país Chile. Chile me encanta y es por eso que muchos estarán como en mi situación y se preguntan cuánto sale veranear en Chile y es por sí. eso que está con nosotros en comunicación eh, nuestro querido amigo, el alcalde de CONCON, Freddy Ramírez. Eh, Quien nos va a dar algunas precisiones acerca de lo que se espera para esta temporada porque seguramente van a volver muchos argentinos a la costa chilena. Claro, y por ahí pasamos. Freddy, ¿cómo les va? Sí. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto verlas y verlos de nuevo. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes eh, lo que está ocurriendo acá en la costa, sobre todo acá en la comuna de Concón y contarles también en, en qué estamos preparándonos para recibirlos con muchas ganas acá de nuevo. Bueno, la verdad que los argentinos es como un paso, ¿no? Para allí. Que está... A ver, y no solamente los mendocinos, porque en una primera, en una primera instancia podríamos decir, en aquellos primeros tiempos, los mendocinos copábamos todo, pero después los cordobeses se sumaron, sí. los porteños también, y vienen de distintas provincias, ¿no? De la Argentina que pasan por Mendoza y van directamente hacia el vecino país. Así que esperan, esperan tener esa, han tenido aumentado la cantidad de argentinos que han pasado para allá. Bueno, efectivamente, en algunos eh, fines de semana largos que sí. hemos tenido, eh, hemos, hemos logrado comprobar que hoy día el turista argentino está volviendo a Chile. Nosotros tenemos al menos tres destinos que son predilectos por ustedes, uh -huh. que es al norte, con, en la Serena, con Quimbo, por, por Agua Negra, y también acá, por el Paso de Libertadores, con, con sí. Reñaca, Viña del Mar. Eh, para nosotros también la costa, hoy día la verdad es que estamos con con un muy buen clima, preparándonos nosotros desde un punto de vista turístico eh, sabemos que tenemos que poder eh, traerlos a ustedes nuevamente a, a, a poder eh, ir a convencerlos y que vuelvan a nuestra litoral porque la verdad es que ustedes pueden ver a mi espalda tenemos un, un día maravilloso Ay, una lindo, costa para, que nos está esperando y les cuento que esta es esta la vista desde mi oficina ¡Ay, qué vista privilegiada! ¡Qué Así suerte. que cuando estamos un poquito estresados, nos sumamos acá a la ventana, al balcón y podemos ver esto. Respira y de por eso quería compartirlo con ustedes. Qué linda. Bueno, Freddy, y hay mucha demanda y muchas consultas de los argentinos con respecto a eh, cómo van a estar los precios, sobre todo de los alo alojamientos, cuáles van a ser, si hay promociones, para alentar también el turismo argentino en Chile. Claro, teniendo en cuenta nuestra condición, ¿no? Porque vamos a tener, tenemos que ser realistas, ¿no? La situación argentina, no en lo económico y lo demás, que uno por ahí muere por ir al vecino país, pero ahora ya empezamos, claro, tenemos que empezar a sacar muchas cuentas para, para ver las posibilidades. Así es, bueno, estamos trabajando en aquello. De hecho, por ejemplo, yo les quiero contar que nosotros vamos a participar como comuna. Hemos firmado un importante convenio con la ciudad de Ucudoy Cruz, ahí con su intendente Tadeo García, que, que ha sí. sido un tremendo aliado, justamente para poder eh, trabajar esta promoción turística. Y obviamente, desde los gremios turísticos de la comuna de Concon, estamos, estamos trabajando justamente para poder generar buenos precios de alojamiento, buenos precios de comida estamos preparando la ciudad y vamos a ir a la fiesta de la cerveza en diciembre a esta linda ciudad de Gómez Cruz para poder promocionar nuestra ciudad también, para poder atraer al turista argentino y que vuelva aquí de vacaciones. Obviamente sabemos de la situación difícil, no solo en Argentina, también en Chile y en el mundial. Hoy día la inflación nos ha golpeado duro a todos, a unos más que a otros, pero nos ha golpeado. Eh, y sin embargo creemos que desde un punto de vista colaborativo cierto y, y también desde la conciencia que significa poder volver a salir después de un par de años de, de encierro con la pandemia, eh, queremos prepararnos en todos sus ámbitos. Queremos generar buenos precios, queremos generar buenas alternativas para que ustedes retornen a la costa y obviamente hagamos esta sinergia que es tan importante, porque no solo tiene que ir con el turismo, tiene que ir con la emocionalidad, tiene que ir con el encuentro, tiene que ir con la amistad que tenemos y Total. así podemos fortalecer este el espacio entre ambos países. Y después de la pandemia, ¿no? claro. que, que tanto nos alejó a todos... ¿Han aumentado los precios de los alojamientos? Es algo que siempre nos preguntamos antes de ir, ¿no? Eh, sobre todo porque hay una gran variedad de, de precios y también de estilos de alojamientos en Chile. Pero bueno, generalmente, ¿el mendocino que busca? ¿El departamento o algo más sencillo quizás eh, para poder veranear? No sé cómo estarán los precios, si han aumentado o no. Bueno, la, la verdad es que hemos tenido nosotros consideramos que hay buenos precios, por lo menos la oferta hotelera eh, hay para todos los gustos, o sea, nosotros tenemos arriendo y alquiler de departamentos, de casas, ¿cierto?, hasta los hoteles más sofisticados que existen acá en la comuna, como el Hipocampo, Radisson, eh, entre otros. Por lo tanto, eh, creo que acá hay para todos los bolsillos, está al alcance de todo nuestra ocupación hotelera interna, por ejemplo, en los fines de semana largo, ha llegado al 70%, y eso nos da un indicador, que efectivamente las cosas están al alcance del bolsillo. Creo ¿Free? que hay que hacer un esfuerzo sí. más, por supuesto, eh, pero creo que hoy día está a la disposición y la posibilidad de que los precios, la oferta gastronómica, turística y hotelera va a estar al alcance de todo. Bueno. Sabemos que va a ser un poco difícil, es un año más complejo que otro, Totalmente. pero créanme que, que podemos hacer el esfuerzo. Freddy, ¿y, ¿y cuánto, por ejemplo, no sé si ustedes tienen este número, pero un, un alquiler promedio ahí en Concon, por ejemplo promedio digo, ni, ni muy bajo ni muy alto ahí, para más o menos ir sacando cuentas? mira a ver, eh, deben andar del orden eh, de los 500 dólares diarios y hacia arriba. Uh -huh. estamos, estamos hablando de, de, de 35, 45 mil pesos, un arriendo por noche, y de ahí hacia arriba. Digamos. Por eso les digo que eh, la, una de las cosas buenas que tiene Concon es que tiene una muy variada oferta. Claro. tanto Pero pero más o menos el promedio por persona eh, debe andar de, de, de ese orden y también eh, pensando en, en, en que pues más o menos debe haber unos, unos 40, 50 dólares ahí eh, está, el promedio no por casa, ahí está. pues su Perfecto, claro. Ahí está. Bueno, sí, más o menos lo que pasa que bueno, uno empieza a sacar cuentas. Empezamos con, con Sofía, recién ah, estábamos, ¿sí es? Freddy, estábamos con la calculadora viendo la, la conversión entre el cambio claro, chileno y argentino, que es lo que conviene. Si conviene Pero, ir con dólares, si conviene ir con pesos chilenos, también, eso también es una pregunta con efectivo, porque nosotros con la tarjeta nos eh, colocan algunos impuestos en el país, así que eh, por ahí conviene más el efectivo hoy en día. O sea, de todas maneras, yo recomiendo el efectivo claro. porque ya la tarjeta, las tarjetas de crédito y de débito eh, también la, eh, la cantidad de impuestos que se pagan altísimos. Hace muy poco estuvimos en un encuentro de ciudades en World y yo lo puedo comprar personalmente que lo conveniente es trabajar con efectivo porque te evita todos esos altos impuestos que se pagan a partir de las conversiones y, sí. y todo lo que hacen los bancos. Y hoy día, por ejemplo, también ha habido una baja del dólar en Chile, eh, y se, el peso chileno se ha sostenido muy fuertemente, lo que también permite que el cambio en efectivo también sea más conveniente. Así que creo que vamos por buen camino y en ese sentido eh, esperamos que para la temporada de verano, que para nosotros parte el 15 de diciembre, eh, como época estival, eh, también sea mucho más accesible para ustedes. Una pregunta, Freddy, quizás eh, lo sepas. Sí. Eh, ¿Va a haber eh, estos fuegos artificiales eh, típicos de sí. Año Nuevo? Porque se habían suspendido y no sé si se van a retomar este año. Bueno, eh, en Hong Kong no va a haber fuegos artificiales. Nosotros hemos mantenido una postura que va de la mano con el cuidado medioambiental, pero Bien. también económico. Hoy día los precios de fuegos artificiales claro. son altísimos, estamos claro. hablando de, de, de sobre 300 mil dólares en 15 minutos de... Es quemar la plata. Claro, eh, sí, porque nosotros, es un atractivo, por eso te lo preguntaba más que nada. Es totalmente atractivo, pero nosotros también hemos ido entendiendo que el, el mundo va hacia otro lado, y ese otro lado es justamente la sustentabilidad, tiene que ver también con el cuidado medio ambiente, las personas con TEA con, con claro. el cuidado de las mascotas y nosotros la verdad es que hemos preferido generar esa inversión que se gasta mucha plata en 15-20 minutos en extenderla durante todo un año para que Concon sea una comuna de atractivos turísticos permanentes claro, por lo tanto eh, Concon este año no va a tener fuegos artificiales, yo creo que los siguientes tampoco, porque queremos variar nuestra oferta y queremos que la gente disfrute el verano completo y todo el año con oferta cultural, artística, de encuentro, de emprendimiento, Encanto. que creemos mucho más potente para poder generar la reactivación económica que necesitamos. Gracias, Freddy. Sí, Freddy, un placer enorme. Gracias por esta comunicación. Esperemos vernos pronto, del otro lado. Esperemos <risa> ahí disfrutar de ese paisaje que nos muestra tu ventana allí en la oficina. Muchas gracias. Por favor, okay. Nos despedimos ahí con pueden, ese paisaje directamente. directamente. Qué lindo. Se Ay, qué hermoso. Ahí la Qué Playa de la Boca, un punto importante de encuentro de surf y otros deportes, además de el Cerro Mauco que nos acompaña. el Así divino. que gracias a usted por permitirnos mostrar nuestra hermosa comuna y sabiendo que son siempre bienvenidas y bienvenidos a Chile y les mando un abrazo gigante a todos mis amigos y amigos de allá de esta linda República y provincia de Mendoza. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, Freddy. Gracias.